Bueno, vamos a subirnos Vean, ahorita vamos a subir Esta parte Es la parte de Mutian Yu Y nos vamos a subir por este cablecito Cable car Y de regreso en un como slush Que es como una resbaladilla A ver si no nos congelamos Porque hace bastante frío Vengan, estuve nevando anoche Estamos a menos 8 grados Mis dedos se congelan Aquí en las faldas de la Chong Chong Great Wall Vean, allá arriba se ve Venimos preparados De hecho Optamos por la opción de El cablecito de subida Así que Pues vamos a subirnos A ver qué tal, si no nos congelamos Vean, ahí están Ticket, okay. oh. bueno, Estamos siendo amigos con el Bao An Ni oh, Longba. Yeah. Ni lambo, Very, Very cold. Ah, eso bueno. Bueno, pues ya nos recomendó que no nos congeláramos. La, la va. Ni, ni. Hello. Ni ha, hello ni ha. <laughs> bueno, vamos a subirnos. It's weird. It's weird. Okay. Bye, bye, bye. Bye. Lo que pasa que este ticketcito te subes en estos pequeños funiculares. ¡Ah! Oh. Come here. Come here. Bueno, creo que ahí viene. Es como igual al que nos subimos en, uh, para esquiar. Ok, come sí. Vamos yeah. oh, yeah. Ok. Uh, okay. Bueno, vámonos. <ríe> Venga, la parte de la, toda la nieve. Es como la resbaladilla en la que nos vamos a bajar. <ríe> Ahorita de regreso. Ah, ahí viene uno, a ver a ver si lo notan. Es one coming, sí. Mm -hmm. Uh, a ver si se ve, a ver si se ve. Hola amigo! Hola. Oh, oh my God, they're speaking in Spanish. Hola amigo! Hola! Wow, people are really coming down this. Rápido! Rápido! How come speak speaking in Spanish? ¡Adiós amigo! Rápido! Y oh, vean. ahí vienen estos. Look at these ones. Aquí te bajas o te bajan. ¡Vámonos! <laughs> Así nos hicieron. Bienvenidos a la zona de Mutianyu En la muralla de china. Vean, anoche estuvo nevando. Y vean lo que se concentró aquí. Estamos a menos 8 grados. Así que bastante frío. Como lo podrán notar. Pero vean las vistas. Está bastante padre. Y la verdad, muchos cambios desde... Desde hace como 5 6 años que vine. Nos subimos por un pequeño cable car. Y ahorita... Para bajarnos es como un tipo de slush, como un, una resbaladilla. Ahorita se los muestro. Vean, ahí está el cable car. ¡Amigo!